Bueno, estamos aquí con Alejandra García de Dulce Amanecer. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás tú? ¿Bien? Bien, bien. Cuéntanos, Alejandra, ¿qué trae Dulce Amanecer para el evento? Bueno, Dulce Amanecer son desayunos sorpresa, 100% naturales. Eh, lo especial de estos desayunos es que viene decorado en una canasta artesanal tipo picnic con mantel. Eh, distribuimos en todo Cali, jamundí. Eh, viene acompañado de omelé, un pan artesanal, tostadas... Eh, bebida caliente que tenemos tres opciones, café eh, leche o capuchino todo es con leche de la tosada queso o, o cuajada, porción de fruta eh, yogur griego conos en cereal dulce importado se explotó la bomba pero bueno no importa <risa> tenemos adicionales adicionales con licor de cualquier tipo vino eh, cispas de cervezas eh, gusta mucho lo que son mm, las flores para el Día de la Madre y el Día de la Amor y Amistad, chocolates, postres, no. todo lo que ustedes se, se lo personalizamos. Vaya, esto que sí, quiera. que es un dulce amanecer. Ahora bueno, me dices que tú también, que también preparan productos para gente, por ejemplo, diabética. Sí, señor, preparamos para personas diabéticas, tenemos ese cuidado. Eh, adicional a eso también manejamos desayunos corporativos Que generalmente las empresas esperan que todo el mes el compañero cumpla Esas personas que cumplieron en el mes les llega decorado su desayuno Y el resto de, de, de compañeros sin decoración ¿Y dónde podemos ubicar a Dulce Amanecer? ¿En las redes sociales las y redes físicamente? So en las redes sociales hacen sus pedidos preferiblemente con dos días de anticipación eh, Estamos en el Facebook como Dulce Amanecer Cali Estamos en Instagram el teléfono es 315-528-0125 Me imagino que por WhatsApp también el mismo Por número. WhatsApp, el mismo número, exactamente Bueno, ¿Mm? hagamos una cosa Invitemos a la gente de Cali para que vengan al evento Y para que vengan a disfrutar la comida Lo que tienes aquí de Dulce Amanecer okay. Claro que sí, no se pierdan este fin de semana Estamos aquí en el camp De 10 de la mañana a 11 de la noche eh, Un plan para venir un rato a comer Encontramos en, este, en un solo lugar Arte, diseño, comida y multimarcas Hoy, pues, Dulce Amanecer, no, se explotó otra bomba. ¿Otra bomba? <ríe> eh, viene también, trajo pastelería, todo lo que son turrones de macadamia, turrones de limón, brownies, eh, galletas rusas y bueno, los invito. No, me hicieron dar hambre ya. Bueno, bueno gracias, que, muchas se, que vengan. Muchas gracias a ustedes. <ríe>